Los comerciantes se van a constituir o lo designamos como una comisión mediadora para que hagan las gestiones en la capital de venir los ministros que nosotros estamos exigiendo. Ese fue parte de los acuerdos que ellos nos plantearon. Es un, un sector que al igual que los humildes es perjudicado y con el llamado a huelga ellos se sacrificaron prácticamente y nosotros no debíamos seguir sacrificando un sector tan importante para la economía y para este pueblo como es los comerciantes. A raíz de lo que ellos nos plantearon que levantáramos el llamado a huelga, nosotros accedimos como un movimiento sensato y maduro a, ese, a esa petición y ellos eh, humildemente no han planteado que ellos van a hacer las gestiones necesarias y las autoridades, como decía la compañera, tenemos todo ese, ese proceso de lucha que va a ir avanzando, pero tienen dos meses para que después que llegue otro llamado a huelga en San Francisco de Macorís, no aleguen, que no se quiere dialogar. Si quieren dialogar, tienen dos meses y posible tres meses para sentarse con el movimiento socio, so, popular y social y sentarse también con el comercio junto con nosotros a buscarle soluciones, que es lo que este pueblo siempre ha querido, que si aquí se construya la Plaza de la Cultura, el asentamiento agrario, los sectores populares que no funcionan o que no tienen calles, que se le haga hacer a calles y contener, pero también las urbanizaciones, las obras complementarias del CUNE, el sistema cloacal, los compañeros de Barrio Azul que se han movido de ahí y buscado otro, otro lugar, la, la que se construya. Pabellones o multiusos todo eso es lo que nos mueve y le trae prosperidad, y le trae seguridad y tranquilidad a esos comerciantes que son que, que tienen que han invertido aquí han creído en su pueblo y que les duele este pueblo ante esa situación fue que se eh, se dio y se hizo eh, este levantamiento no porque las autoridades han querido o han tenido la voluntad al contrario tienen una pugna política entre ellos una parte que lo quieren traer y otro que no lo quieren traer y eso es una situación que los más perjudicados son los comerciantes, son los chiriperos, son los, las amas de casa, son los, los, los choferes y es este pueblo con esa pugna y esa situación política que internamente tiene el PRM en San Francisco de Macorís. Raúl, una pregunta, en tal sentido, ustedes no han tenido contacto hoy con las autoridades del gobierno y por qué la, la afirmación de que hay un conflicto interno y que por eso no se ha llegado a mediar con ustedes. Porque, ¿Qué porque porque, tenemos eh, eh, fuentes confiables e incluso ellos mismos, los dirigentes que se han acercado a nosotros en ocasiones anteriores a la de hoy, nos han planteado que hay obstaculiz que están obstaculizando y están incluso chantajeando para que no vengan los eh, ministros. Nosotros no hemos tenido contacto formalmente con ninguna de las autoridades que son responsables de resolver los problemas en San Francisco de Macorís y por eso los comerciantes preocupados ante la situación y la posibilidad que había de, de entender el llamado a huelga en tiempo y espacio, preocupados, nos plantearon eso a nosotros y nosotros accedimos ante eso, estos humildes empresarios que solamente quieren, al igual que nosotros, bienestar Pero, para este pueblo. Tomando en cuenta que ya ha sido levantado el paro, ¿Qué llamado hacerle entonces a los manifestantes porque todavía se siente un pueblo tenso, cerrado eh, ¿qué decirle entonces a aquellos para el día de hoy? El llamado queda eh, levantado desde este momento inmediatamente nosotros entendemos y así lo creemos que la protestas van a cesar, si hay en algún momento, que creemos que en estos momentos no hay ninguna clase de protesta. Ahora bien, nosotros también exigimos que la policía y los guardias no se vayan mañana de aquí, que nada más no sea para la huelga y sigan aquí, porque aquí se necesita seguridad? seguridad ciudadana. Entonces ya... Esa es una de las conquistas y no la podemos dejar que se vaya. Hay que exigir que se queden aquí patrullando y enfrentando la delincuencia que permanentemente se significa en este, en este pueblo. ¿Qué significa, Juan María, esto entonces para el comercio nordestano? Sí, pero queremos agradecer al sector popular, encabezado por Raúl Monegro, Dí Morel, Miguel Martín, entre otros ciertamente que han tomado nuestra petición vista situación, la situación de que ya el llamado a huelga ha sido totalmente exitoso, la población ha apoyado el, el comercio gran parte ha cerrado su puerta entonces nosotros como gestor como sector empresarial, Cámara de Comercio Unión de Comerciantes, Grupo Empresarial estamos a la mejor disposición de gestionar ante las autoridades nacionales varios ministros para que vengan a San Francisco de Macorís y realmente le den continuidad con firmeza y sigan desarrollando los trabajos que se han hecho, pero no con la, la lentitud que se han venido haciendo, sino que se, se inicien y se terminen. Por tal razón nosotros vamos a gestionar vía al presidente o algún ministro para que los próximos días, 10 o 15 días, vayan viniendo algunos de ellos y buscarle soluciones ya a una cadena de demandas que ya están escritas por ahí y que haya resultado positivo porque queremos desarrollo para este municipio y la, y la región de nuestra, de nuestra zona.